escúchame atentamente eres un ser muy especial eres un ser puro porque la magia fluye a través de ti eres un ser sin límite eres un ser mágico y especial bendecido las estrellas viven en ti tú eres parte de esas estrellas eres parte de cada planeta que hay en el universo que no se te olvide Que eres un ser mágico, especial brillante no hay palabras para describir tu belleza encuéntrala en ti porque tú eres mi hermano y mi hermana en ti vivo yo y tú vives en mí tus acciones me repercuten elige bien tu camino toma bien tus decisiones porque cuando te equivocas me repercute a mí y a todos los seres que habitan este universo fluye con la vida Sé impecable en tus actos utiliza tu energía de una forma sabia eres grande eres un ser maravilloso eres un ser eterno, espectacular actúa como tal deja que la vida fluya fluya a través de ti el sol, las estrellas cada ser vivo de este planeta y del universo te protegen y están contigo en tu recorrido, en tu vida. Únete con la vida. Únete con el infinito. Únete con Dios. Únete con el mar. Fluye con la vida, con tu vida, con el espíritu. Solo hay un camino, el camino del conocimiento, de la sabiduría, de lo correcto, de Dios, de la verdad, del saber de no ser estúpido o estúpida, de ser grande, fuerte, de hacer lo que te dice el corazón. deja que la vida te guíe deja que la magia fluya a través de ti que la magia te impregne que impregne tu espíritu que impregne tus pasos te quiero porque eres mi hermano y mi hermana Y quiero que aprendas quiero que te unas conmigo con Dios, con la vida, con el aire, con el cielo, con el universo, porque todos somos uno. Y bendigo tu camino. Bendigo tus días, tus pasos, tus acciones. Te bendigo a ti y a todo cuanto te rodee. Bendigo a ti, tus familiares, tus amigos. A tus perros. Al universo que te rodea. Bendice a todos aquellos que encuentres en tu camino. Pues ellos son parte de ti. Todos somos un ser mágico y especial. Que nos necesita. Evoluciona. Crece. Aprende. Le corre sé fuerte valiente porque te quiero quiero que seas auténtico y auténtica, que seas especial que abras los ojos que veas más allá de lo que conoces Que sigas aprendiendo cada día. Que te tumbes en el césped y mires el cielo. Y te maravilles con la belleza del infinito que te rodea. Bendito y bendita seas. Eres especial. Recuérdalo siempre. Salud.